En barrio Puerto Rico de esta ciudad de San Francisco de Macorís crece la preocupación entre residentes. La causa principal es el hedor que expiden las aguas residuales de una cañada ubicada a pocos metros. Adiós, miren la condición de la cañada, eh, que nos están comiendo los gusanos. Tengamos nosotras mismas para que los gusanos no nos coman. O sea, Coge una escoba. Y a la lasanja, hay que sacar la basura. Se están enfermando, los niños hay que llevarlos al hospital con un dende y, y unos mosquitos que hay aquí. Advierte que empeora su salud debido a la contaminación presente, situación que a la fecha no le ha preocupado a las autoridades, incluyendo salud pública. Eso es lo que necesitamos: que alguien que, que, que, que hacía tantas prometas y tantas que necesitamos, que venga a trabajar con nosotros, ayudarnos. Esto fuimos nosotros luchándolo eh, para pa, pa levantarlo. Ah, digo, ¿Cómo que si? Sí? Mi, mi niño enfermo, enfermo, enferme. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.